Ah, se ¿qué? le ve la cara Fíjalo Ve, ve, ve Fíjalo que se le ve la cara Me dijo la capucha. No hay que dar Fíjalo Ve, ve, ve Fíjalo que se le ve la cara no han quedado. Se le ve la cara. Fíjalo. Ve, ve, ve. Fíjalo que se le ve la cara. Dijo la rafuta. No han